Nosotros Pilar Garrido, coordinadora general de Podemos-Euskadi, diputada por Guipúzcoa de Unidas Podemos. Pilar Garrido, Egunon. Egunon, buenos días. Estamos hablando ahora en la tertulia de las palabras de ayer de Lendakari, ese mensaje a H Bildu. ¿Usted cree que la izquierda bercha le tiene una deuda relacionada con el daño causado por ETA? Está claro que, que sí, ¿no? existe una situación ¿no? de donde quizás eh, se agradecería, porque eso ayudaría sobre todo a, ¿no? a, a dar pasos ¿no? en esa paz, en esa convivencia y en esa eh, ¿no? restauración sobre todo de la propia sociedad y, y de las víctimas también. no Y en ese sentido yo creo que, que todos los avances, todos los reconocimientos, todas las expresiones claras de que el daño causado fue injusto, creo que, que bueno que son recibidas por las sociedad en, en su conjunto no con con no con ilusión y con esperanza para que sobre todo no los que vienen detrás, las nuevas generaciones, eh, no tengan que, que sufrir y pasar no por ese calvario del, del terrorismo y, y saquemos aprendizajes de todo lo que sucedió en Euskadi. Uh -huh. eh, ¿Qué aspiraciones tiene el Carrequín para el 28 de mayo? Hasta ahora eh, las elecciones locales quizás no, no han sido donde mejor les va. Eh, ¿Con qué cimientos pretenden revertir esta tendencia? Bueno, yo creo que hemos trabajado hemos trabajado durante estos cuatro años, eh, creo que, que somos eh, más fuertes, tenemos un espacio consolidado, ¿no? Con diferentes fuerzas políticas, hemos conseguido que finalmente eh, haya una única papeleta de la izquierda vasca que se presentará en muchos más municipios que en las elecciones anteriores y también venimos con los deberes hechos yo creo que allí donde hemos gobernado desde el gobierno de coalición, ¿no? Que que ha sido y ha pasado por una situación muy difícil ¿no? de, de pandemia y diferentes eh, crisis y hemos sido capaces de, ¿no? de demostrar que se puede afrontar una crisis de diferente manera ¿no? poniendo en el centro las necesidades de la gente y aprobando medidas que, ¿no? que ayuden ¿no? a, a sostener esas vidas buenas de en este caso de muchos vascos y vascas y es lo mismo que hemos hecho en ayuntamientos donde gobernamos como Rentería o Irún donde son claros también los, los avances que, que se han dado en ámbito que son fundamentales para, para la ciudadanía. Por mm -hmm. lo tanto, esperemos que con esos avales y con el trabajo continuo que vamos a seguir haciendo ¿no? y esas candidaturas y can, candidatos y candidatas que creo que, que son gentes muy comprometidas ¿no? con, con el país, pues bueno, podamos tener unos resultados buenos. ¿La izquierda vasca son ustedes o, o H. Bildu. Bueno, eh, somos, no se trata de que somos nosotros o somos o son ellos. Yo creo que, que nosotros representamos no esa izquierda eh, vasca, eh, que tiene un proyecto de, de convivencia en común con, con el Estado, que, que, reconoce la, la plurinacionalidad y que tiene una visión internacionalista de la defensa de los derechos humanos. Yo creo que esa conjunción de elementos a lo que yo llamo izquierda vasca hoy en día, en Euskadi, eh, lo tiene el Carrequín Podemos. Eso no quiere decir que otras formaciones políticas, como en este caso te has referido a H. Bildu, es una izquierda, es una izquierda independentista que creemos con, con una visión eh, distinta. En ese sentido, pues cada uno a cada uno lo suyo, por uh -huh. así decirlo. Algunas encuestas señalan que, que hay trasvase de votos de la órbita de Podemos hacia e. Bildu, EH Bildu, precisamente quizá porque EH Bildu está mostrando cada vez un perfil eh, más de izquierdas, y quizás incluso también con sus actuaciones ahora mismo en el Congreso de los diputados menos independentista yo creo que bienvenido sea, bienvenida sea esa, esa forma, ¿no? Esa nueva forma de H. Bildu de, de, hacer política, porque eso nos ha permitido en Madrid sacar adelante, ¿no? Eh, medidas eh, importantes, ¿no? Que, que como digo, eh, cambian la vida de, de, la gente, que es lo, lo que cuenta. Eso es lo que eh, significa también, ¿no? Es que unidas ponemos, unidas podemos pone encima de la, de la mesa, ¿no? Eh, proyectos, medidas, eh, leyes que, que son buenas. Y que, no, tienen el aval de muchos casos de la mayoría de, de los diputados y diputadas, eh, vascas. No solo de H. Bildu, sino también de los socialistas y también en algunos casos del PNV. Por lo tanto, eso lo que, el mensaje que creo que, que manda la ciudadanía vasca es que, que, que, unidas podemos, o en este caso, en Euskadi, el Carrequín Podemos, va a presentar y va a pelear aquellas medidas, no, que nadie se ha atrevido a poner encima de la mesa. Porque es verdad que todos estos par partidos políticos de los que estamos hablando, tiene una trayectoria de muchos años, ¿no? Eh, 40 años, 50, 100 años, pero es verdad que hasta que Unidas Podemos no ha llegado al, al gobierno, no se han dado cambios eh, fundamentales, ¿no? Como la aprobación de la ley de vivienda, la, el, el, el tope del gas y algunas medidas que vamos a, a seguir eh, peleando. En ese sentido, uh -huh. yo creo que, como digo, bienvenidos sean eh, los apoyos de, de la izquierda a, a las medidas que Unidas Podemos, como sabéis, ha peleado mucho para, para sacar adelante. Se gobernando muchos ayuntamientos con IH Bildu? ¿Perdona? Se, ¿sí? Que si se ven gobernando ah, sí, muchos vemos. ayuntamientos con IH Bildu. Sí, no hay ningún problema. Yo creo que nosotras, eh, lo hemos dicho siempre, vamos a apostar por por gobiernos progresistas y, y de izquierdas, pero esto no se va a quedar solo en las en las palabras. Es decir, si hay formaciones políticas cuyos objetivos principales es eh, hacer un parque público de alquiler, eh, que los alquileres eh, abusivos eh, se limiten y que por lo tanto eh, los y las jóvenes vascas puedan acceder a una vivienda o, o poner límite a la turistificación de nuestras, nuestras ciudades que expulsan a los jóvenes, Jóvenes, o crear planes de salud pública para para las ciudades para que podamos eh, vivir en sitios más, más habitables. Por ejemplo, yo creo que si esas medidas son compartidas con otras fuerzas políticas, que serán eh, seguramente fuerzas políticas de izquierda, pues conformaremos eh, gobiernos, pero siempre sobre, sobre aquellos elementos que nos parecen fundamentales y a los que el Carrequín Podemos no va a renunciar. ¿Y al PSE le ven ahí en esa entente o le ven más cerca del PNV? Porque es Ahora que a Enecuandoza le estamos escuchando un día sí y otro también eh, duras críticas contra sus socios eh, de, de gobierno en muchas ocasiones. Bueno, eh, yo creo que, que el Partido Socialista de Euskadi se ha situado desde hace tiempo no a la sombra del Partido Nacionalista Vasco es verdad que, que las palabras se las lleva el viento, a mí me gustaría que, que se desmarcara ¿eh? se desmarcara del Partido Nacionalista Vasco y, y se pusiera de verdad a, a pensar ¿no? en, en un proyecto distinto en un proyecto de, de izquierdas y ahí podemos ser compañeras de, de viaje pero por ahora como digo son solo palabras y aunque es verdad que estamos en campaña y, y toca no eh, posicionarse y, y utilizar palabras gruesas al final yo creo que lo que tenemos que fijarnos es en, en los actos por ejemplo, hoy se debate la ley de una moción, una iniciativa sobre la ley de vivienda en el Parlamento Vasco por lo que yo sé, el PNV y el Partido Socialista van a ir de, de la mano en vez de comprometerse con, ¿no? con medidas concretas rigurosas, calendarizadas eh, en un tema que es fundamental para los vascos y las vascas, que es el el acceso a la vivienda pues parece que va a ir de la mano del PNV, por lo tanto, como digo, las palabras se las lleva el, el viento. Yo sé lo que nos ha costado en el Estado eh, la ley de vivienda y negociarlo con el Partido Socialista y entonces ojalá eh, ojalá el Partido Socialista de Euskadi dé un paso al frente eh, y se ponga del lado de, de las izquierdas en Euskadi. Mm -hmm. Yolanda Díaz y Ione Belarra van a venir a Euskadi a hacer campaña. Por supuesto, como no, estaremos bien acompañadas con Yone, con Yolanda y con otros compañeros y compañeras que, que apoyarán a ¿no? las candidaturas del Carrequín Podemos, a los candidatos y a las candidatas. Yo espero que las campañas, como solemos decir, nos sientan bien y suele ser un momento de soronidad y de fraternidad que, que, bueno, que la disfrutamos, aunque parezca mentira. Uh -huh. eh, ¿Cuándo vendrán y, y vendrán juntas o separadas? Eh, pff, los calendarios se están haciendo ahora mismo o sea que te podría decir eh, un día que no te lo voy a decir pero porque más que nada eh, primero porque bueno no creo que tenga que ser yo quien quien lo anuncie y por otro lado porque hasta ayer mismo pues están bailando las las fechas porque es como puedes imaginar no, sus agendas son tremendas y, y esperemos tener a todas las ministras en, en Euskadi ¿Juntas o separadas? No, me imagino que juntas será imposible. Yo creo que eso ni lo hemos planteado, ¿eh? Porque realmente, además también nos interesa, ¿no? Que estén en días distintos para que, para que bueno, podamos rentabilizar por o sea, cierto así más por agenda, ¿no? Por motivos sí, políticos. Sí, sí, ¿no? sí, sí. De hecho, bueno, eh, yo creo que no recuerdo la fecha, pero uno de los actos que hicimos eh, en el BEC eh, estuvieron Yolanda y, y Yone, Es decir, que en ese sentido yo creo que en Euskadi es un, un lugar donde las dos se sienten muy cómodas y bueno, conseguimos en cierta manera que estuvieran juntas y la verdad es que fue un día muy, muy bonito, pero en campaña electoral entiendo que eso que eso va a ser imposible. Los resultados de las elecciones del 28 de mayo influirán en lo que pueda pasar con Sumar y con Podemos. Hombre, yo espero que el 28 de mayo tengamos eh, unos resultados eh, buenos para, para que bueno el proyecto eh, siguiente, digamos o la contienda electoral siguiente, que son las las generales, pues pues tengan bases sólidas. Yo siempre he confiado en que las organizaciones tienen que tener enra enraizamiento territorial y así lo he, lo he peleado desde desde el principio de, de Podemos y por eso le doy tanta importancia a las elecciones eh, municipales y, y forales. Creo que los cambios en, en nuestro territorio y en, y en España, si miramos un poco hacia atrás, no han empezado por lo municipal, los grandes cambios. no eh, Podríamos hablar de las repúblicas, en ese sentido yo creo que es importante ese 28 de mayo, es importante tener buenos resultados y a partir de, de ese momento, ¿no? con, con ese enraizamiento en los en los territorios, eh, pelear el, el, el gobierno del Estado. Para junio, eh, espera que Sumar y Podemos sean una unión. Yo espero que sí. Yo espero que cuanto antes, pasadas las, las elecciones, que ahora estamos como, ¿no? En un, en un periodo que es complicado, con agendas muy muy complicadas y, y difícil sentarse, ¿no? Tranquilamente a, a hablar, pero he pasado el, el 28, el mismo 29, y yo espero que, que, bueno, nos pongamos a, a trabajar para, para conseguir no esa candidatura única también en, en Madrid, igual que lo hemos conseguido en, en Euskadi. Y desde luego, por lo que a mí me toca y por lo que toca a mi organización, desde luego, va a estar eh, arrimando el hombro, apoyando y haciendo que, que eso sea posible. Uh -huh. eh, Pilar Garrido, en el marco de la inflación y la subida de los precios de la alimentación, líderes de Podemos han calificado al presidente de Mercadona como usurero o capitalista despiadado. Eh, ayer conocimos aquí los beneficios de otra gran dis distribuidora, de la cooperativa Eroski. 64 millones de euros de ganancias. Eso sí, un 39% menos que en 2021. Eh, para ustedes, Eroski y Mercadona... ¿Entran en el mismo saco? ¿Esos beneficios tienen algo de reprochables? Pues sí tienen tienen eh, no ese, ese calificativo de reprochable sobre todo porque vemos eh, que las familias vascas no en este caso eh, nos estamos apretando el, el cinturón cada vez más es decir cada vez que vamos a, a, a comprar no eh, hacer la cesta de la compra básica vemos que, que nos cuesta 10 20 30 40 euros más en ese sentido bueno pues habrá familias que estén más más holgadas pero cada vez hay más más familias vascas no y así lo dicen las las encuestas y el nivel de de, de desigualdad, de, de peligro de, de pobreza de, de las familias vascas que, que están apuradas para llegar a final de mes. Si sumamos la cesta de la compra con los alquileres abusivos, pues realmente eh, es un imposible casi no llenar la nevera y, y poder pagar esa, esa renta de alquiler. Y en ese sentido, mientras eso sucede, si hay eh, personas, si hay grandes corporaciones que se llenan los bolsillos a, a miles de millones, pues entiendo que, que eso no es justo. Creo que casi es de sentido de sentido común. Común. Lo que pasa es que a veces hay que ponerle palabras eh, claras y duras para, para que seamos conscientes de la realidad. No puede ser que las familias vascas no puedan apretar, apretarse más el cinturón porque realmente ya no les quedan agujeros y por otro lado tengamos eh, corporaciones, eh, cadenas alimentarias ¿no? Que, que, que están ganando más y más y más. Algo habrá que hacer. ¿Qué le pediría a la dirección de roski pues le pediría que, que sean corresponsables con las con las personas eh, de su país, ¿no? y en ese sentido yo creo que, que estaría bien, ¿no? que en esa, cuando hablo de corresponsabilidad estoy diciendo que ellos eh, ganen un poquito menos para que las familias vascas puedan llegar mejor a final de mes. Yo creo que eso es eh, algo que, que en una sociedad eh, democrática que, que pone como objetivo, ¿no? La, la cohesión, la igualdad, que son grandes grandes palabras. Yo creo que cada uno tiene que hacer lo suyo igual que, que los trabajadores y las trabajadoras eh, pagamos lo que nos corresponde en, no cuando cuando en el IRPF o, o, o el IVA o, o los autónomos yo creo que, que estamos contribuyendo no a esa ¿no? A, a lo común no a lo que sostiene nuestras vidas y creo que no puede haber gente que vaya por libre no puede ah, haber que han ganado grandes 39 corporaciones que... menos que en 2021 señora Garrido han gana, han ganado pero menos eh, qué tendrían que perder no, no, no, yo no estoy hablando de que tengan que perder yo estoy hablando de que tengan y, y de que no dejen de hacer negocio, es decir, yo creo que eso nunca lo hemos planteado, lo que hemos planteado es que como pasa eh, pues en cualquier otra, digamos, empresa ¿no? Eh, un autónomo está claro que, que, que tiene un negocio y que tiene que ganar dinero, pero una cosa es ganar dinero eh, para poder eh, hacer rentable su, su negocio y otra cosa es tener un, un negocio que, que se acerca ¿no? a un negocio de, de usureros y usureras, es decir, un negocio que lo que hace es eh, extraer a las familias vascas eh, todo el, todo lo posible para, para poder llenarse los bolsillos en ese sentido yo creo que eso no es justo estamos hablando de que tiene que haber negocio tiene que haber rentabilidad económica en ningún momento lo hemos planteado que no eso sería absurdo pero que en momentos de crisis como los que estamos viviendo lo que no puede ser como pasa con no con las empresas energéticas eh, con otras grandes empresas que, que ganen o las entidades bancarias que cada vez ganen más más más y su manera de ganar más es haciendo eh, sufrir en cierta manera a, a, a las familias vascas porque el costo lo pagan las familias vascas ese es que parece que son cosas distintas no eh, nos molesta que ganen mucho las corporaciones las grandes corporaciones las cadenas alimentarias no lo que nos molesta es que esa esa ganancia esa costa de las familias vascas entonces bueno pues habrá que mirarlo y habrá que sentarse a ver que las familias vascas con los salarios que, que, que no acaban de, de subir como deben de subir puedan no llenar la cesta de la compra y que también las cadenas alimentarias, pues por supuesto, puedan seguir con su negocio, pero desde luego no a costa, como digo, de, del sufrimiento de las familias vascas. Y sobre la ley de educación, hoy este y la Sela y comisiones obreras no se van a sentar, no van a acudir a la reunión con el consejero Bildarrach. Eh, ustedes la semana pasada no se presentaron tampoco a la reunión del pacto educativo. Eh, denuncian que no se reúne con ustedes Vildarrach que no les informa, que no les habla de el tema, pero cuando les convoca eh, no van, no es contradictorio, tan mal está hablar o escuchar no, no, no estamos, creo que, que la explicación no, no es esa. Eh, nosotros y nosotras hemos estado desde hace meses, desde que, eh, eh, digamos, eh, firmamos el, el acuerdo o el pacto educativo, hemos estado intentando, ¿no? Informarnos, eh, hablar con el consejero, porque los pasos que se estaban dando, y así al final lo hemos ido denunciando, eran contrarios, ¿no? A ese, a ese acuerdo o a ese, a ese pacto educativo que, ¿no? Que establecía los mimbres que creemos que necesita la, la educación vasca no ese, ese fortalecimiento de la escuela pública vasca y, y medidas concretas contra la segregación escolar que, que ya da miedo en, en Euskadi eh, mientras durante todo ese tiempo hemos intentado hablar, el consejero desde luego ha echado balones fuera, ahora ha presentado un proyecto eh, de esa ley de, de educación que desde luego no respeta, y así lo están diciendo la comunidad educativa y los sindicatos ese pacto educativo, porque desde luego eh, lo que hace es eh, empequeñecer eh, y debilitar la escuela pública vasca. y En ese sentido, eh, creemos que, que quien ha actuado de mala fe y desde luego de manera contraria a, a lo que habíamos eh, firmado todos las fuerzas políticas en un pacto educativo, desde luego ha sido el PNV y ha sido el, el consejero. En ese no sentido, yo no hablar? sé si hay algo Porque... que hablar ya. <risa> Ojalá. ¿Pero quiere hablar o no quiere hablar entonces? A ver, nosotros queremos hechos, queremos hechos hablar, siempre vamos a hablar, quiero decir, otra cosa es que eh, pongamos eh, luz y y queramos hacer una escenificación de algo que, que no es verdad. Es decir, cuando hemos querido que el consejero eh, nos atienda y, y nos responda a aquellas cuestiones que creíamos que eran prioritarias, como que se estaban aprobando determinada normativa que era contraria, Contraria a ese pacto educativo, no no no teníamos respuesta. Ahora pone encima de la mesa un proyecto de ley que está cerrado, que no va a negociar y, y, y hace una escenificación de no de de que quiere hablar. Quiero decir que eso eso es una me parece una tomadura de pelo. A nosotros nos gusta hacer las cosas eh, de manera seria y por responsabilidad lo hemos dicho. Eh, entramos en ese pacto, aun dejándonos como suele decir pelos en la gatera y por responsabilidad estamos ahora donde estamos, que es con la comunidad educativa y enfrente de una ley que va a hacer daño a, a las futuras generaciones, a los niños y niñas de este país. Y eso hay que decirlo claro y hay que denunciarlo. ¿Y de verdad cree que el consejero no quiere negociar? Porque ahora también se abre el momento en el que en el Parlamento se pueden presentar enmiendas. Eh, ustedes de momento parece que van a presentar la enmienda en la totalidad. ¿No estarían dispuestos a negociarlo y a través de enmiendas parciales mejorar esa ley? Bueno, yo creo que, que vamos a presentar una enmienda a la totalidad para también ¿no? Eh, explicar a la ciudadanía vasca eh, que hay un proyecto alternativo, que hay un proyecto alternativo que es el que necesita Euskadi para, para crear y para fortalecer esa educación pública vasca. Por eso presentamos esa enmienda a la totalidad, porque hay alternativa y nosotras presentamos esa alternativa y desde luego en, en los siguientes eh, pasos, si se pasa esa enmienda a la totalidad, que me imagino que, que se pasará porque tienen mayoría absoluta, eh, se peleará y se presentará, como hemos hecho siempre, enmiendas eh, parciales. Pero desde luego ya estamos en un estadio, que yo conozco el trámite parlamentario, muy avanzado eh, para, para cambiar algunas cosas. Porque desde luego el, el corazón del proyecto de ley de, de educación vasca que ha presentado el consejero eh, no responde para nada no responde para nada a ese pacto educativo es decir, eh, no fortalece la escuela pública vasca porque se nos llena a todas la boca hablando de la escuela pública vasca, pero desde luego en ese proyecto si tú te lo lees, eh, aparece reflejada en un artículo y así de, de pasada, desde luego lo que lo más importante también, no hay medidas concretas contra la segregación escolar entonces creo que estamos hablando de, de algo muy muy serio, es decir, espero que que hay el resto de partidos políticos llamados de izquierdas, y aquí me Estoy refiriendo al Partido Socialista de Euskadi y también a H. Bildu. Pues tomen eh, buena nota, porque desde luego el Partido Socialista eh, creo que debería defender el patrimonio de la Ley Buesa y no volver a situarse no a la sombra del, del PNV y, y, y hacer no hacer de bandera de, de esa de esa ley que fue una buena ley que dio resultados y que ahora pues bueno estamos o tenemos encima de la mesa un proyecto de ley que desde luego no es el que necesita la la educación vasca. Pues Pilar Garrido. Coordinadora General de Podemos, Euskadi, gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en la radio. que Ricasco. Gracias a vosotros, Agur.